Buenas, buenas, ¿cómo andan? Me presento, soy el profe Paul. Soy docente en una escuela técnica. Armé este canal con la intención de poder inspirar gente que tenga ganas de hacer cosas, de poder llegar a mucha gente, mucha más de las que puedo llegar a, a llegar dando clase en la escuela. En la escuela tengo como mucho 120 alumnos por año, pero YouTube me da la posibilidad de llegar a mucha más gente y por suerte el canal de a poquito está creciendo. Desde ya les agradezco a todos los que ven mis videos. ¿Todavía no te suscribiste? Dale. ¿Qué te puedes llegar a encontrar en mi canal? Explicaciones de electricidad, carpintería, de alguna que otra reparación en el hogar. Herramientas, manuales, eléctricas, cómo se usan, para qué sirven. Podemos hacer también alguna explicación de algún tema que te interese. Déjamelo en los comentarios y lo vemos. Siempre que esté a mi alcance y pueda resolverlo, vamos a tratar de verlo. En el video de hoy quería mostrarles cómo armé un perchero de madera para colgar en la pared. Todo hecho con materiales reciclados, todos pedazos que tenía en casa, sobrantes. Los ganchos los hice con madera de machimbre pegada, como van a ver ahora en el video. De manera cruzada para que la fibra de la madera no se desgarre cuando le cuelgo peso en el perchero. Yo en este caso tengo este perchero que se me ocurrió para hacer con maderas recicladas, pero cada uno puede hacer su propio diseño. Esto simplemente es para que tengan una referencia para poder hacer el suyo. A ver si se animan a hacer su propio perchero. Yo hice todos los cortes con herramientas eléctricas, pero se puede hacer sin ningún problema todo con herramientas manuales. Les dejo acá una etiquetita con el video si no las conocen. La idea de armar este tipo de trabajos es para que sirva como inspiración para que cada uno pueda armar sus propios proyectos. Bueno, nos ponemos a trabajar. Espero que les guste. Acá tienen el video.